Welcome everybody to my show. My name is Arpe. Eh, buenas, yo soy Arpe. Eh, voy a arrancar con mi primera canción de, del álbum Magazine Experimental Mixtape. Es de rap eh, barra trap eh, medio experimental. Así que espero que les guste. Eh, arrancamos nomás. Hey, hey, hey is like a magazine, like a magazine, like a magazine, like a magazine, like a like, like, like Nigga, you know, what a lot, what a sea, bitches everywhere, like a fucking magazine, two and two perfume, man, Hennessy, drink a lot of bottles, God bless me, corro de la mierda como usa Usain, me chupan la porque sé vivir, todos quieren saber como tener esta es shit, no pueden creer que se fluir Faka esos rappers que están mirando más Ya no escucho su mierda, todo me da igual Veo a yo dando vueltas por la ciudad Sigo buscando, what a lie. Not like Drake, I got three stripes Watch your mouth, you are strikes If you buy them shit, there is no refunds Fuck your little songs gettin' to the, to the, to the, to the. Yeah, you know What a lot, what a sea Bitches everywhere Like a fucking magazine Two and two perfume and Hennessy Drink a lot of bottles God bless me Nigga yeah, you know What a lot, what a see. Bitches everywhere Like a fucking medicine Two and two perfume and Hennessy Drink a lot of bottles God bless, God bless me, God bless me, me. God bless me. me. Fuck a esos raperos hablan de mi shit, cosas ni les creo. Run away from me, I am with manieros. Lo hago de free, listen New York. Yeah, you know what I like, what I see, Bitches everywhere, like a fucking magazine. Two and two perfume and Hennessy, drink a lot of bottles. God bless me. Buenas, eso es eh, la primera canción de hoy, se llama Magastín. Eh, bienvenidos a todos los que recién entran, mi nombre es Sarpe, también me conocen como Tomás, eh, bueno acá les dejo mi Instagram para que me sigan cuando, cuando termine el show, también quédense porque después van a ver más artistas, ahora vamos con mi siguiente canción, es una canción que todavía no salió, eh, espero les guste, se llama My Body. No, pero Tarantino. Esta es la siguiente canción. Ché, ché, ché. Soy un movie maker, me dicen Tarantino. Busco meter la peli mientras que yo la vivo. Pensando en la muerte, mientras que vivo. Sé que desde el cielo me hablo de Hitchcock. Entiendo que no tengo un destino final. Pero si sigo avanzando, me dicen Forrest Gump. En la calle hay 12 hombres sin piedad. Sabiendo que de la Matrix no voy a escapar. Quiero más anillos como Frodo. La gorra me mira como a Victor el sospechoso. Como John Coffey, el hombre milagroso. Pero ¿saben que Como en el aro yo salgo del pozo. Soy un movie maker, me dice Tarantino. Busco el de la muerte mientras yo la vivo. Pensando en la muerte mientras que vivo. Sé que desde el cielo me hablo de Hitchcock. En el corro, bueno, acá es Tom Hanks. Con mi barra soy uno de los siete samuráis Te pego a la base como Wii Flash Si son chetos si se hacen los malos like Batman Este es el equipo tuyo me parece un clon Cuando vieron que fuera buena la parte 2 Con fuerzas en palabras que un gladiador Un gatito no puede con la fuerza del rey león Con su intelecto parecen un mero Son los prisioneros que el octavo pasajero Como Dante, hoy van al infierno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 Ahora vamos con la canción que hablaba antes. Eh, se llama My Body. Eh, espero les guste tanto como me gusta a mí. eyes. me ven porque caminos distintos Se alejan de mí por propio instinto El deber de la presa ese es Esta en mi mesa, no te atrevas a comer Mi objetivo es salir en la puta Rolling Stone Mis negros enrolando con la blanca y la block Negro no te metas conmigo en mi show Yo tengo mi estilo, no necesito portavoz Me mantengo con mis amigos Pensando en el destino Mi cuerpo no anda con sigilo si no quiero un día de mi camino My body is feeling that swing My body is making me free My body is how they all lay my body He's turning this My body, Nero. Sale del puto infierno Le di un par de judas si no pues, Hace un entierro Quieren sacarme el jugo negro Ya no lo entiendo Si lo hago tan crudo que el juego Lo enciendo Son raperos que no saben de nada, Se hacen los de acero Que mierda van a cambiar. Se creen en el juego por a otro limitar Todos en la city saben a quien le copias y si de mapa party, y dice tú me Tu negro me ven porque camino distinto. Se alejan de mí por propio instinto. El deber de la presa ese es. Esta es mi mesa, no te atrevas a comer. My body is feeling the swing. My body is making me free. My body is out of your My body is turning this shit. My body is feeling the swing. My body is making me free. My body is out of your My body is turning this shit. gustado, esa fue mi canción My Body, aún no se estrenó, se va a estrenar próximamente eh, aún les falta un poco de masterización pero va quedando, así que espero que les haya gustado vamos con ahora voy a tirarme un freestyle eh, no sé qué va a pasar pero va a ser un freestyle así que espero les guste todo lo, que, todo lo hago yo beats, producción, todo así que espero les guste porque va todo de corazón Espero les haya gustado el show que hoy yo di No olviden suscribirse y seguir aquí Porque hay más gente que va a seguir viendo esto Más gente que va a seguir cantando, en serio Así que espero que se queden acá mirando Mientras tanto yo ahora voy a estar descansando Espero les haya gustado, mandenme amor Send me love, you know, you know You can send me love, goodbye, goodbye, goodbye See you next time, goodbye, goodbye See you next time, goodbye, goodbye es así, see you goodbye. Disculpenme si no les sigo a ustedes, solo yo con los míos. Nos vemos en la próxima sesión. Bueno, espero les haya gustado. Eh, mi nombre es Arpe, acá están mis redes sociales, me pueden seguir. Eh, nos vemos cuando eh, la próxima. Los dejo con una instrumental mía hasta que termine el tiempo.